Voltea a San Diego. ¿Qué le pasó a mi eh, pasó ayer, yo fui a Santiago para pa pa ir a pa, mi casa. Entonces yo con un agua aquí, después yo llego a la EVE, se desmontaron todos estos pasajeros haitianos, la mujer, el hombre. Y tenía un grupo de haitianos pesando ese sí. pasajero. Ligarnos con dominicanos, los haitianos nos pasan eh, nosotros, compañeros míos, ligarnos con, yo no a Andrés, fue pensado que ladrón los haitianos están conmigo, el ladrón, y ligarnos con, con Dominicano Santiago. Entonces, pasó, nos, nosotros mucho una guagua, para, para llevar para la otona, para que una guagua, para que Después eh, eh, a un para que todos a la quitar para los vayamos para se quitaron como 50 mil pesos los bolsillos míos. ¿A ustedes llevaron? Ah, a mí, ajá. Porque, ¿Qué le decían ellos en ese momento? Entonces, se quitaron se la residencia a mí. Lichoso, eh, eh, el pasaporte nada más. ¿Lo golpearon? Lo golpearon? Eh, no, no, no lo no, no golpearon. Se amarraron las dos manos, amarraron la, la cala, se quitaron todos los cuarto. ¿Qué le decían en ese momento? Bueno, yo vine aquí. Residencia mía, se aquí. Si sí, él, él se corrió, los ladrón se corrió, entonces si él mató, cualquier cosa, y mató a un hombre mío, y fui yo, o acá yo preso, si hacen un crédito con, con los documentos míos, y fui para yo el responsable, responsable mío, yo vengo aquí para denunciar, para saber si quité residencia, si pasa cualquier momento, para yo no tenía la culpa. Entonces, ¿cómo a qué hora ocurrió eso? Como a las la 9 de la mañana. ¿Cuántas personas fue que lo atracaron? Atracaron como 13 personas. La, la mujer con los dominicano, La mujer el hombre. ¿Apunta la pistola fue eso? No, el cuchillo, Ma, cuchillo, los haitianos, amagar nosotros, tapar la cala, meter los cuchillo abajo la cabeza. Se quitar todos los todo lo, todo lo dineros, todos los bultos, no darle nada. todo, todo, el... todo, todo, todo los bultos, toda la comida, todo todo lo, todo lo. Bueno. Yo vine aquí por, por residencia, se quitó la residencia. Si es porque si mató a la gente, se es un Si hacen yo un crédito, se es un Entonces yo vengo aquí a la cuartel para denunciar, para yo no tener la culpa. ¿Dónde usted vive aquí en República Dominicana? Yo vivo en Siguelillo. ¿Usted todo el mismo.